Entonces, vamos a empezar, les decía, con la configuración como cualquiera de ustedes haría normalmente con su dispositivo. Y yo les sugiero lo siguiente, si bien puedes restablecer de, desde respaldos que tengas, obviamente en Huawei Cloud, vamos a transferir datos de otro dispositivo. Vamos a darle aquí a aceptar y vamos a utilizar la aplicación Phone Clone en nuestro dispositivo. De entrada aquí vamos a ver que... Podemos eh, traspasar, eh, por ejemplo, eh, contactos, fotografías, archivos, videos, en cualquiera de estas modalidades. Hasta de Pero, iOS, ¿no? Sí, claro. Simplemente en el tema de iOS no vamos a poder transmitir aplicaciones porque es otro sistema operativo. Pero vamos a decir que venimos de otro Huawei. Vamos a ponerle permiso. Que tenemos por acá, ¿no? Que es la realidad. Aquí Felipe trajo su Nova 5T. Vamos a habilitar todos los permisos. Ya saben que estamos hablando de seguridad de Huawei. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar en este Nova 5T Phone Clone aquí está algo muy importante es que tenemos que tener actualizada la versión de Phone Clone a la última, que es la versión 560, aquí me voy a permitir revisar, podemos revisarlo claro que ¿Tienes sí, tienes por acá App Gallery amigo, aquí estamos muy bien y vamos a Censurarnos de que Phone Clone está totalmente actualizada y aquí lo van a ver les voy a enseñar cómo saber David pero hablamos hablamos un poco de App Gallery qué es eso porque para muchos no es muy claro bueno App Gallery vamos a verla un poco aquí es más como pueden ver inclusive en el Nova 5T lo podemos ver App Gallery es la plataforma de distribución de aplicaciones de Huawei la lanzamos comercialmente en abril del 2018 y desde ese entonces bueno se han sumado literalmente millones de desarrolladores a nivel mundial con sus aplicaciones y servicios, esta es la forma en la que los dispositivos de Huawei oficialmente pueden brindarle aplicaciones, de las aplicaciones de uso más común a los usuarios, entonces aquí vimos, de nuevo les enseño que Phone Clone está efectivamente activado en nuestro dispositivo ok, y está en su última versión o necesitamos actualizarlo, y eso es lo que vamos a revisar esta es su última versión porque como pueden ver aquí no nos está pidiendo ninguna actualización, simplemente nos está diciendo que abramos con clone. Entonces, ya tenemos aquí el teléfono nuevo, que es el Huawei Mate 30 Pro. Vamos a seleccionar aquí el teléfono anterior, que es nuestro Nova 5T. Le ponemos permitir, por supuesto. Y vamos a escanear el código QR y se van a dar cuenta que el teléfono está generando una conexión ultrasonica entre las antenas de ambos dispositivos justamente para traspasar estas aplicaciones de ahí ellos hacen el trabajo sucio el básicamente usuario. sí vamos a ver más bien el teléfono nada más ahora vamos a pre prestar la atención a nuestro dispositivo viejo aquí vamos a tener la capacidad de seleccionar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos transferir por ejemplo si queremos copiarlo literalmente todo, <risa> clonarlo como tal Le ponemos todo y ya está Vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos Tenemos eh, por ejemplo algunas eh, Notas del calendario Tenemos algunas fotos, podemos ponerlas Tenemos contactos Tenemos el registro de llamadas eh, Tenemos algunos videos Bueno, tenemos tienes muchos videos en ajá. este dispositivo Vamos a ver las aplicaciones por ejemplo Pues pueden ver que La gran mayoría de las aplicaciones Se pasan y son absolutamente compatibles que ese es el miedo de muchos, ¿no? ¿Voy a tener las mismas aplicaciones? Pues prácticamente... Actualmente sí, ya vemos aquí, miren, hasta la de Pexet Ah, Pasa. muy importante. Sin ningún problema, muy, muy importante. Y pueden ver cómo aplicaciones de productividad, mapas, muy importante, aquí tenemos una. Whatsapp. Y las aplicaciones de mensajería. Este es un dato muy importante que quiero que, que presten atención. Si se dan cuenta, no nada más nos está ofreciendo pasar la aplicación como tal, sino que nos está ofreciendo pasar también los datos de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las aplicaciones más populares de mensajería vamos a poder transmitir nuestro historial, nuestras conversaciones y dejarlas en el nuevo juego Mi 30 Pro como lo teníamos en nuestro teléfono anterior. O sea, no tengo que empezar de cero. No tienes que empezar de cero para nada. Entonces, se pueden dar cuenta de la gran cantidad de aplicaciones aquí que Felipe tiene en su teléfono que sin ningún problema podemos pasar. Vamos a ver 40 elementos, vamos a ver que nos está ofreciendo más de 3.7 GB de almacenamiento. Yo te ofrezco esto, querido Felipe, por efectos de tiempo, para no, no, más no quitarle tanto tiempo a nuestros seguidores en este momento. Vamos a pasar solamente a algunas cosas. Bueno, David, terminamos. ¿Eso qué, qué quiere decir? Bueno, ya está. Todos tus datos se pasaron ya de tu teléfono anterior a tu nuevo Mate 30 Pro. Le ponemos a aceptar a ambos, finalizar. Aquí está, bueno aquí tenemos un tutorial de gestos, uh -huh. ustedes ya los conocen bien, lo podemos saltar en este momento, le ponemos finalizar, <coughs> vemos el tutorial más tarde y aquí estamos ya en nuestro nuevo Huawei Mate 30 Pro y nos vamos a dar cuenta que las aplicaciones del teléfono anterior de Felipe recuerdan muchas de ellas, están acá, tus aplicaciones de mensajería, música, bien importante, etcétera, etétera, etcétera. tus mapas, eh, aplicación de, de procesamiento de texto, una de las aplicaciones de Huawei para, por ejemplo, configurar tus FreeBuds, configurar un router, en fin, AI Live y, por supuesto, tus principales redes sociales. Todo está aquí, todo está funcionando. Ahora, no tenemos conectado a ninguna red de este teléfono porque, como vieron, lo sacamos de la caja. No lo conectamos intencionalmente para, precisamente, mostrarles esta parte de que el phone clone no necesita ninguna red. Pero, bueno, tienen sus aplicaciones de mensajería nos aquí usa. debo poner la SIM. Tendrías que, que haber puesto WhatsApp tu SIM card funciona? para que se pasara, para que pudieras entrar sin ningún problema, pero bueno, eso por cuestiones de tiempo ahorita no lo vamos a hacer. Felipe, ya en la comodidad de, de, de su oficina, eh, configurará al 100%. Pero como pueden ver, todo funciona, todo está aquí. Las aplicaciones favoritas del ecosistema Android de muchos de ustedes van a coincidir con las que Felipe justamente ha descargado. Y bueno, pueden obtener muchísimas más también, por supuesto, en nuestra plataforma. App Gallery, nuestra plataforma, nuestra, nuestra tienda de aplicaciones en donde ya encuentran muchos servicios y aplicaciones del entorno global, pero también muchos servicios locales de Colombia, ¿no? David, servicios de e-commerce, e bancos, en okay. Una de las cosas que todo el mundo debe estar preguntándose es, cuando no, no encuentro una aplicación, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, YouTube. Mira, es muy sencillo, Felipe. Vamos a usar el mío, porque uh -huh. este ya estaba configurado, lo he estado usando estos días. Es muy sencillo. Como tú sabrás, muchos de los desarrolladores hacen versiones web de sus aplicaciones que están perfectamente optimizadas para los navegadores. Y de hecho te voy a contar sobre el navegador de Huawei, el navegador que viene justamente preinstalado en nuestro dispositivo. Aquí entramos al navegador y te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera es que tenemos un feed de noticias. El mío está configurado a México, entonces saldrán Medios de México. Pero bueno, el tuyo que está configurado a Colombia, en cuanto te conectes a una red, verás eh, comunicación por parte de los principales medios de Colombia. Y otra cosa muy importante es que en este navegador tienes la opción de tener accesos directos a ciertos servicios que aún no están disponibles en nuestras plataformas, para que tú los puedas disfrutar desde la experiencia web vamos a decir por ejemplo YouTube con los videos no tuviste sin ningún problema pudimos abrir YouTube con ese acceso directo que está en el navegador y tú puedes aquí ver y reproducir cualquier video no aquí tenemos eh, muchísimo te puedes lograr con tu cuenta para tener tu historial entonces aquí está todo el tema de los videos de YouTube sin ningún problema. Como puedes ver, ahí está corriendo el video. Podemos ese es el contarlo... equivalente como un web view, ¿cierto? Sí, la experiencia es prácticamente igual que la de la aplicación, entonces los usuarios sin ningún problema pueden tener acceso a esto. ¿No? Entonces, Perfecto. Ahí tenemos el ejemplo, ay perdón, el ejemplo de los videos, nos vamos para atrás. Ahí estamos. Y se pueden dar cuenta que la experiencia es virtualmente idéntica a la de la aplicación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, puedes configurar tu buscador, de este lado algunas aplicaciones de comercio electrónico otras tiendas de aplicaciones e inclusive eh, por ejemplo yo en México que tengo la iShop e <risas> exacto muchos servicios sin ningún problema ahora vamos a decir que tú necesitas tener no quieres entrar al navegador siempre para, para acceder, accesa, ac, acceder a, a algún servicio pues muy fácil aquí tú te vas a la configuración y le puedes poner, por ejemplo, YouTube, le puedes poner agregar a la pantalla principal y aquí decimos, bueno, quiero tenerlo en la pantalla principal del navegador, que ya lo tengo, lo quiero tener en mis favoritos y lo quiero tener en la pantalla principal del teléfono. ¿No? Entonces, pues yo ya lo tenía, por eso me, uh -huh. me dijo que sobrescribir. Yo lo tenía guardado por aquí en mis aplicaciones de redes sociales, como ves yo también uso el Phone Clone para tener mis aplicaciones y tengo ahí mi acceso directo. Si lo quieren ver por mayor comodidad, digamos, yo veo muchos videos todo el tiempo, lo ponemos aquí al centro. Ahí pueden ver el iconito. Yo ya puse mi acceso directo y, simple y sencillamente, entramos a YouTube. No hay ningún problema. Es virtualmente idéntico a lo que estamos haciendo con la aplicación. Bueno, David, y algo que ayer salió, o mejor dicho, próximamente va a salir en, en digital, es cómo va a funcionar el tema de los certificados. Porque muchas compañías, sobre todo de Norteamérica, Hablan de, oiga, para trabajo, ¿cierto? Ya no para mi vida de, de diversión, sino de trabajo, voy a necesitar certificados. ¿Eso en algún momento llegará? Bueno, Huawei es una empresa altamente colaborativa a nivel mundial, definitivamente todo el tema de seguridad, todo el tema de integración con los servicios que la gente utiliza para trabajar, para jugar, para vivir sus vidas digitales a través del smartphone son lo más importante para nosotros, definitivamente estamos trabajando para que ciertas funciones que todavía no están disponibles estén disponibles en un futuro muy cercano. De hecho, de hecho a nivel, digamos, usuario, en la parte de App Gallery, si tú no encuentras una aplicación que estés buscando, puedes agregarla a la wishlist y ese feedback nos llega a nosotros y definitivamente lo tomaremos no nada más en cuenta, sino comenzaremos a trabajar en conseguir esa aplicación para los usuarios.